Parece que un día, los ejecutivos de Marvel se dieron cuenta que la idea de los Avengers no iba a dar dinero por siempre, y para ello, subieron al desván para ver si podían desempolvar algún superhéroe que nos pudieran vender como nuevo, y se encontraron con el Hombre Hormiga, un superhéroe que solo por ese nombre yo no apostaba ni tres pesos por su película, pero como muchos, me tuve que quedar la boca cuando vi el film, y considerando que lograron convertir esta especie de personaje en algo más o menos decente, vale la pena que te contemos rápido y sin la película de Ant-Man, y si no eres tan perspicaz, te aviso que esto contiene spoilers, así que si eres de los que entra en crisis emocional cuando se entrega de datos de películas que no ha visto ¿es ese es el momento para que te puedas largar, dicho esto la película nos cuenta la historia de Scott Lang, un ingeniero eléctrico que acaba de salir de prisión por robar un montón de dinero a corporaciones de abusivas financieras de... no importa. El caso es que Scott quiere ser un buen ejemplo para su hija y quiere responder su vida, pero como en Estados Unidos el mercado laboral parece odiar a los desconvictos, a Scott se le está haciendo muy difícil, entonces, desesperado por no tener dinero para pagar la pensión y que lo dejen ver a su hija, Scott decide volver a las andadas, y junto a un grupo de simpáticos mexicanos forma una especie de ocean y pero menos glamoroso, pero igual de buenos para prender golpes a bóvedas, la cosa es que los mexicano, planea robar la bóveda del millonario y aunque aparecen distintos inconvenientes no previstos, Scott demuestra ser un todo un experto para abrir todo tipo de puertas ya que lograron burlar el sistema de seguridad avanzado de huella digital y encima se las arregla para forzar el mecanismo de la cerradura de una caja fuerte fabricada con el acero del Titanic y no sé qué diferencia tiene del acero común pero en fin, todo esto no sirvió para nada, porque al entrar a la bóveda solo se encuentra con un traje de motociclista muy raro y Scott, desilusionado, pero pensando que peor es nada, se lleva el traje el caso es que ya en casa, Scott no tiene mejor cosa que hacer que ponerse el traje raro ese ¿sí? y se vuelve más raro cuando descubre que el traje le permite encogerse <risa> además de que una voz le empieza a hablar en la cabeza entonces, Scott piensa que el track está embrujado, lo que parece le da un montón de miedo y en lugar de tirarlo en el primer basurero que se encuentre, decide ir a meterse de nuevo en la casa donde lo robó para devolverlo pero ahora la policía lo no está esperando a la salida el caso es que todo esto fue un plan orquestado por este científico millonario llamado Hank es como una especie de Tony Stark, pero más viejo y con mucho menos presupuesto, y que también dirigió una compañía, pero que lo retiraron de la dirección al estilo Norman Osborne. el problema es que su antiguo pupilo que es Peter Russo el pelado de The House of Cards, se volvió malo y está a punto de replicar la tecnología en cogimiento para cosas bélicas no sé qué el caso es que el viejo necesita de alguien de confianza para usar el traje y no se le ocurre a nadie mejor que un desconvicto como Scott pero aún tienen tiempo porque Peter Ross solo ha conseguido coger la estructura atómica de las cosas para hacerlas una porción pequeñita de mermelada lo que a mí ya me parece una excelente arma y mejor aún una excelente forma de reducir la contaminación de productos no biodegradables pero a nadie le interesa eso la cosa es que Scott está preso y aunque un motor tener un conocimiento casi sobrehumano para abrir puertas aquí no se le ocurre cómo la reja, entonces el científico que además de inventar el traje, también inventó una manera de esclavizar a todas las especies de hormigas y así le mandó el traje para ayudarle a escaparse Ya fuera de prisión y tranquilos en el desayuno el científico Hank le dice a Scott que necesita que arriesgue su vida para dar una tecnología de encogimiento que esté por descubrir su pupilo, porque es un tipo muy peligroso y esas cosas, como Scott, no tiene nada mejor que hacer, acepta, pero como sucede en muchos empleos, antes de convertirse en el hombre hormiga, Scott necesita pasar por una capacitación laboral, en la que tendrá que ser maltratado física y psicológicamente en accidentes laborales, también por la hija de Hank, que aquí es como su segunda jefa, y hasta por las amigas, todo para desarrollar lo necesario para cumplir con el plan de Hank. El caso es que Peter Russo logra crear un traje de conocimiento funcional, todo en tiempo y forma para agarrarse de trompadas con Adman, que va a robar el traje en un traje de infiltración estilo Misión imposible. Y por supuesto con la ayuda del Ocean de los Chanel, el mexicano. Pero como Peter Russo ya esperaba algo así Lo atrapan Y de paso le disparan a Hank Después Peter Russo se está escapando Con unos ejecutivos de Hydra Y de verdad yo no sabía que Hydra Tiene ejecutivos de compra Pero en fin El hombre dormido Scott los alcanza Y empiezan a darse con todo en un montón de lugarcitos Que en pequeño Se convierten en coloridos escenarios de lucha Y me llama la atención Que Peter Russo tenía su traje al estilo G.I. Joe Pero con brazos extra equipados Con un rayo láser normal En lugar de usar el rayo ese del inicio Que te transformaba en mermelada las cosas Scott en una vez que se hace grande Logra meter a Peter Russo con un manotazo, mandándolo a este mate insectos, pero como casualmente está un policía por ahí, y que además este, es el esposo actual de su ex, lo arresta porque Peter si te acuerdas, escapó que de prisión no hace mucho, el caso es que Peter Russo despierta y como quiere ir a asegurar, va a la casa de la ex esposa de Scott, para amenazarlo con hacer daño a su hija, luego Scott logra desesposarse y va a salvar a su hija, y como esto ya es personal, saca estos fichitas que le dio el doctor y que sirven para agrandar cosas según convenga, y aquí se me ocurre que el dog podría haber acabado de la bruna del mundo, pero proteger los derechos de autor al doctor es cosa más importante, El, el caso que Scott parece que no puede con Russo y la única opción es destruir su traje desde dentro. Pero como este crea un traje recontrahermético, Scott tiene que hacerse muy pequeñito, más allá del rango recomendado por el fabricante. Esto para pasar por una pequeñísima rendija del traje de Russo y, adentro, le da de patadas a todo lo que ve, dañando el traje de Russo y acabando con él. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. El problema es que, pasado cierto rango de encogimiento, el traje ya no controla que tan pequeño se hace. Dato que explicó Hank antes sobre que uno corre el peligro de hacerse más pequeño que un átomo, entrando a un mundo donde las leyes físicas del tiempo y de espacio dejan de. Brrr. El caso es que Scott entra en una especie de purgatorio minimalista, pero logra hacerse grande de nuevo. usando una de esas fichitas portables que hacen grandes cosas sin necesidad de estar delante de un traje. Todo termina bien para Scott, siendo el héroe de su hija. También con el padrastro ayudando a Scott, haciéndose como el que todo fue un arroz administrativo con eso de la detención. Y con Scott, datos de la hija de Hank. En fin, esto fue el hombre había contado rápido y sin relleno. Nos vemos en el siguiente video.